Anterior, os contaba qué es el SEO y cómo podéis hacerlo. Y seguramente si tenéis un canal de YouTube os estaréis preguntando vale, pero ¿estas técnicas las puedo extrapolar también a YouTube? ¿Puedo utilizarlo para hacer crecer mi canal a lo loco? Bien, hoy hablo de todo eso y mucho más aquí en ONIAD TV. ¡Comenzamos! Y el primero que os voy a dar es que cuidéis muchísimo la configuración de vuestro canal, es decir, el nombre, la descripción, las listas de reproducción, todo eso lo tenéis que cuidar muchísimo. Tenéis que transmitir de una forma dinámica, de una forma que enganche y que llame la atención a todas las personas que se crucen con vuestro canal de lo que vais a hablar, de lo que tratáis, de cuáles son vuestros temas principales, de qué sector estáis intentando averiguar las tendencias, todo, todo eso tiene que quedar muy claro a golpe de vista porque es que así conseguiréis que la gente se suscriba. Al final, el periodo de tiempo que pasa entre que entramos a un canal y decidimos si nos suscribimos o no, ¿cuánto puede ser? ¿10 segundos? ¿20? ¿30? Tenéis que aprovecharlo al máximo para que vuestra configuración general esté tan cuidada y sea tan clara que la gente se muera de ganas por suscribirse, porque al final el número de suscriptores, si conseguís que vuestro canal crezca rápido, os va a ayudar muchísimo a que YouTube lo premie y aparezcáis antes entre los vídeos relacionados cuando realizan una búsqueda, ¿vale? Una vez tenemos eso claro, me voy a un punto en común con el vídeo anterior del SEO en web, que es la palabra clave. Identificad qué palabras clave son las que dan más relevancia a vuestro canal. Por ejemplo, en nuestro caso, en ONIAP pues hablamos de marketing, hablamos de comunicación, hablamos de emprendimiento. Ese tipo de temas son los que vamos llevando a lo largo de todas las secciones de nuestro canal y de todos los programas. Entonces intentamos posicionar los vídeos en función de esas palabras clave y las más relacionadas y las que tengan más búsquedas para nuestro canal. Porque al final es lo que todas las personas que se han suscrito quieren ver. Por eso se suscriben a ONIAP TV, como tú nos las razones por las que tú te has suscrito, igual son otras. Queremos sorpresas. Ya sabéis que nos encantan. De cara a subir un vídeo hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es el nombre del archivo. Por favor, renombrad el archivo. No me subáis un vídeo que sea 11 de diciembre de 2019. No. No nos gusta ni vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. No. ¿Qué queremos? La palabra clave. ¿De qué estás hablando? En este caso, yo estoy hablando de YouTube SEO. Pues el nombre del archivo se llamará Cómo hacer SEO en YouTube. O ¿Cómo posicionar mi canal de YouTube? Los espacios son guiones, no hay tildes, no pongáis señas y yo creo que con esos tips ya podéis empezar a darle caña al primer punto. Número 2. Cuando subáis el vídeo tenéis que cuidar muchísimo el título. ¿Cómo? Poniendo una palabra clave, igual que en el nombre del archivo, ¿vale? Así conseguiréis ya un doble punto para ir posicionando poco a poco. Las palabras clave son súper importantes. Aquí podéis hacerlo también con la función de autocompletar de YouTube para ver qué es lo que buscan. Podéis utilizar Keyword Tools, podéis utilizar Ubersayest o muchísimas plataformas que te dicen qué palabras clave son las más top en YouTube. Una vez las identifiquéis podéis ir guiándoos en relación al contenido para ir subiéndolo e ir posicionando los vídeos. ¿Por qué es tan importante el posicionamiento en YouTube? Porque a día de hoy YouTube es un buscador más, es como Google. La gente tiene una duda, no sabe cómo hacer algo, quiere saber más información sobre esto, sobre aquello. ¿Y qué hacen? Lo miran en YouTube y ahí es donde tú tienes que estar tus resultados y tú a top. Aparecer tu marca, tu empresa, el primero. ¡Wow! Uh, ¡Qué locura! ¡Más cosas! ¿Cómo vas a conseguir que, aunque tu vídeo esté posicionado, la gente haga clic con la de vídeos que hay subidos en YouTube para cualquiera de las temáticas? Con la miniatura. Sí, sí, la miniatura es esta imagen así pequeñita que se ve y que da a entender qué es lo que contiene el vídeo. ¿Sobre qué trata? Tenéis que hacerla muy, muy, muy clickbait. Consultad el vídeo de la Real Academia de Cómo hacer clickbait, porque esto es muy importante y no puedo entrar al detalle porque si no, se me hace un vídeo de tropecientas mil horas. Una vez hayáis cuidado el clickbait de la miniatura, tenéis que renombrar ese archivo también con la palabra clave. Sí, insistimos mucho en esto, pero son pequeños pasitos. Una contribución, un granito de arena, pero poco a poco vamos a ir consiguiendo que nuestros vídeos posicionen y aparezcan los primeros resultados. Muy importante, la descripción, es decir, el contenido del vídeo. Podéis escribir tanto como queráis, ¿vale? Bueno, tanto tampoco, pero intentad que sea una descripción maja con sustancia, con chicha. ¿Por qué? Porque así, si vais poniendo la palabra clave en varias ocasiones pues ya YouTube también reconoce de lo que estáis hablando, entonces entiende que es un resultado que al usuario le va a interesar mucho. Podéis hacer un pequeño índice poniendo el minuto del vídeo en el que estáis hablando de un tema en concreto, por ejemplo, porque además lo guay que tiene YouTube es que hace como un enlace directo. Entonces si tú pones que en el minuto 2.38 vas a hablar de los tips eh, para posicionar en YouTube, cuando el usuario haga clic en el 2.38 el vídeo se acelera hasta ese punto. Así que esto es muy top, podéis aprovechar porque además es eh, muy útil para los usuarios y luego aunque esto no sé si posicionará directamente porque es algo un poco más ambiguo, pero va a venir muy bien para vuestro canal que cuidéis mucho la pantalla final del vídeo y las etiquetas. Si por ejemplo queréis conseguir tráfico hacia vuestra página web a través del canal de YouTube, está guay que pongáis las etiquetas, que son esos cuadraditos que salen arriba y ahí ponéis un texto que llame mucho la atención, por ejemplo, pide muestras gratis en nuestra página web y al hacer clic los usuarios irán directamente a vuestra página web. Y la pantalla final es muy importante porque tenéis la gran oportunidad de que cuando acabe el vídeo podáis recomendar a otros usuarios tanto vídeos como listas de vuestro canal como de otros canales y también podéis poner una opción para que se suscriban directamente al canal entonces si aprovecháis estas oportunidades que nos ofrece youtube ya lo estaremos petando con el mínimo esfuerzo y esto es muy guay a quién no le gusta hacer poco y conseguir grandes cosas a todo el mundo y el que diga lo contrario miente y estos queridos amigos y queridas amigas son los tips básicos para hacer SEO en youtube y posicionar vuestros vídeos si si queréis más información, preguntadnos, no os cortéis. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, espero que os suscribáis si todavía no estáis suscritos y cualquier cosa poned un comentario. ¡Hasta luego!